En las próximas dos lecciones de nuestro módulo 4, el dedicado a la literatura fallera, nos vamos a centrar específicamente en la poesía, en la poesía fallera. Hoy vamos a hablar de la poesía satírica, que claro, de alguna manera es la poesía vinculada originalmente con las fallas. Eh, recordad que en las fallas del siglo XIX, eh, junto a ellas en las paredes se solían colocar versos que explicaban lo que la falla representaba. Después, a partir de mediados del, del siglo XIX, ya lo sabéis también, eh, empiezan a publicarse pequeños libretos, els librets, con la explicación y relación en verso de la falla. Son auténticos poemas satíricos, por, por lo tanto. Eh, a medida que se produce el, el fenómeno de institucionalización que, que ya hemos Conocido en el, en el módulo anterior, eh, asistiremos a la aparición de revistas, de distintas publicaciones en torno a ese campo cultural de las fallas que, por supuesto, incorporarán la poesía satírica. Eh, en algunos casos se trata de autores simplemente anónimos, autores espontáneos, personas de la comisión fallera que se animan a escribir los versos. Pero también vamos a ir asistiendo a la consolidación de un verdadero star system de, de poetas satíricos, muy vinculados, por cierto, al teatro eh, popular, al, al teatro en valenciano, a los ainetes que se representaban en los, en los teatros más populares de la época. Eh, en esta diapositiva podéis ver un ejemplo, en realidad no se trata de que retengáis los nombres, pero que sepáis que eh, existen diversas eh, promociones de poetas satíricos eh, de, que configuran ese, ese star system de que os hablaba. José Bernat y Baldoví es como el fundador y después en, en el segundo nivel de la lista encontráis autores eh, a caballo entre el final del siglo XIX y el siglo XX, los últimos tres, Salvador Bolufer, o, eh, De Pego, Pep Gonga de Gandía o Jesús Catalá de la ciudad de Valencia, son poetas satíricos actuales en, en, en ejercicio y que escriben en, en gibrets muy, muy reputados. Realmente eh, muchas comisiones eh, buscan, igual que buscan un artista importante, buscan también un, un escritor importante dentro de ese campo cultural. Tengo que deciros que este star system se vio afectado y de alguna manera escindido por las polémicas ortográficas que sufrió la escritura en valenciano allá por los años 80 del siglo XX. Bueno, antes, en aquella disputa entre los poetas de Espardeña y los yemosinistes, que fue en realidad superada con la aprobación de las normas de Castelló en 1932 y que después eh, tuvo un, una, una inoportuna reedición a finales del siglo XX. Afortunadamente, podemos decir que esa polémica está en vías de, de dejarse atrás. Y en esta foto os presento a Salvador Bolufer, eh, probablemente el poeta satírico más, más prestigioso, más famoso de la actualidad. Mirad, esta foto fue tomada en una presentación en la Facultad de, de Filología de esta eh, universidad y en el año 2017 eh, publicó una antología de sus poemas satíricos en un libro, digamos, formal. Es decir, que existen, como vemos, eh, una, una gran porosidad entre la, la, el circuito popular y, y fallero y, digamos, la la, la literatura por, formal, o alta, por decirlo de alguna manera. Aunque los poemas satíricos, claro, son muy diversos, sí que podemos encontrar como líneas que se van repitiendo a lo largo de, de su historia, eh, afectadas, claro, por los procesos sociales. Hay momentos en los cuales eh, encontraremos más una línea y otros momentos eh, evidentemente otra. Por ejemplo, tenemos siempre poemas eh, narrativos costumbristas, que lo que hacen es celebrar jocosamente las costumbres populares. Poemas neopopulares, cuartetas populares, por ejemplo, que lo que hacen es imitar la, la poesía popular tradicional. Poemas que, que critican aspectos de, de la fiesta. Cada vez más, a medida que aumenta el proceso de institucionalización, veremos que la fiesta habla sobre, sobre sí misma. Por supuesto, habrá sátira social y política, especialmente, claro, en los momentos de, de libertad de prensa. Y crítica de costumbres que muchas veces eh, tendrá eh, un tono conservador, aunque no siempre. Quería acabar la, la, la lección hablándoos de algo en el límite entre el arte gráfico y la poesía, que son les auques. Un auca es... Esto que veis aquí, eh, publicado originalmente en la revista Pensatifet en los años 40. Un auca es un cómic, podríamos decir, con un pie en, en cada viñeta en verso. Eh, fijaos, simplemente por curiosidad, que esta auca que os he traído eh, hacía sátira de una extraperlista, de una contrabandista en plena época de la eh, posguerra. Por lo tanto, incluso en los momentos de más falta de libertad, las fallas, los poetas satíricos, encontraban la manera de criticar al poder. Muchísimas gracias.